Otro ámbito que es el deporte: el deporte, como ya viene el deporte por ahí, tú sabes a quién se menciona, verdad? Franklin, Franklin Mirabal. Mirabal, cuando se habla de béisbol, ahí está Franklin Mirabal. Carlos Gómez y Franklin Mirabal hacen la paz y ¿no? ese otro también que tiene mucho enemigo, Franklin Mirabal de ¿eh, Carlos, para que lo sepa, tiene, <risa> tiene mucho enemigo. Tiene muchos enemigos porque cree que habla demasiado. Todo el que habla mucho es un problema. Carlos Gómez, que es un, un, un beisbolista profesional, parece que tenía su tiria con, con el niño. Luego de que él es jugador de grandes ligas, la MLB, Carlos Gómez, en Alofoque Radio Show, tirada con todo el narrador y figura Franklin Mirabal. Señores, diciéndole, entre otras cosas, que es considerado como una persona no grata entre los peloteros dominicanos y luego que el narrador le respondía diciéndole que quedó a deber. Ambos anunciaron que han hecho las paces. Gómez le pidió perdón a Mirabal a través del programa Jallar, El Mañanero, y Mirabal en su cuenta de íntegra reveló que el problema fue resuelto y decidieron ponerle fin a sus diferencias. Él, él no pidió disculpas, él dijo que, fue, que el problema se porque son tipos difíciles. El Pachay y Franklin Frank eh, van ahí. Se parecen amigos. A pesar de que Carlos Gómez Aguilucho. Sí. Eso influye. Eso influye eso mucho. Con claro, con un liceísta. Eso, eso influye. Eso influye. Nunca ya son enemigos. ¿Eh? <risa> sin pasar de palabras, ya son enemigos. Ya son enemigos, sin pasar de palabras. Llegó Villalona a las 5 de la tarde. Miren, ahí, señores. Sí, eh, eh, eh. Eh, eso es. Ay, sin. Te cumplió, te cumplió, lo mandó claro, claro. Sin ser, óyeme, no, porque ese hombre, usted le ve como la cosa a la gente, Carlos, cuando, cuando son tan problemáticas, así como que se le ve, ¿eh? No, ya tú puedes ver, Franklin mira, no duro con la mujer, pues, mujercita también, que habla demasiado. ¿Cómo? Habla demasiado. Ay, ay, Habla fue? demasiado, Franklin miraba y a ver dónde está, una mujer joven, con un viejo. Eso era buscándose su cuarto que estaba. Los viejos, los ah, lo viejos. Su Brook? cuarto. Los viejos, con un viejo. Con un viejo. Un anciano. Es joven. Eh? Es joven. No. No es joven, franklin mira. Eh... No, sí. eh, por amor. Amor. el amor, el amor, ¿dónde está el amor? Espera, El amor dura, digo. Eh. El amor es dura. Si es hay, si hay amor, está todo bien. He habló mucho. Ella, habló mucho, Ella habló mucho, De la mujer no se demasiado... Habla, ¿no? Hasta le quitó el carrito a la mujer después que se los regaló. No, no, no. Tengo... Sí, pero usted no es un hombre viejo. Usted es un joven. No, hay, pero... ay, amor. Un joven, ¿verdad? Exacto. Un joven. Pero eh, ese señor es muy problemático, Carlos. No, y crea demasiada controversia, demasiada... Y hablando marina. tanto. Exacto. generando pues... Demasiada, bulla. <risa> demasiada este bulla. no es fácil, este no es fácil Carlos, ¿eh? Tirando fuego, está ahí, ¿eh? Hay Señores, no, no, como usted lleva una relación, debe. No, mantener todo. Eh, está bien que están en el ámbito público los dos, porque Diana Bel también es presentadora de televisión, pero debe de generar menos bulla para que la relación se mantenga estable. La relación tiene que ser más estable. Sí, sí, sí. Sí, cuando son figuras, sí, deben. que no salga Colar, no Villalona, todo Villalona escondido, cuando eso se <risa> Ya tú sabes qué es lío. Encondido porque son figuras. Son figuras, eso es Pero él no debe hablar tanto. Yo creo que ese muchacho. Carlos Gómez. Carlos, <ríe> Carlos Gómez. No, no, no, el muchacho, mi Frankie va Carlos Gómez es un atleta que, un beisbolista que siempre se ha mantenido ayudando a la gente y no hablan tanta. No luz. hablan tanta vaina. Burundanga. <ríe> Señores, pero, ¿eh? No, que no tiene ningún no tal. Figura. No, no. No, no fuera figura para no, no generar escándalo. Eh, te digo algo, el pachatan a los focos porque genera odio y el odio llama gente claro, y genera claro, eso crítica. Así. Eso es, eso es eso exacto. Es eso es así Sí, también porque eh, todo tiene su... Pero ellos son como que se ceden, eh, como que ellos se, se pasan de contento. Para mí que ellos es un montaje de teatro. ¿Eh? Sí, sí, yo creo que sí. Pasando a otra información, pasando a otra información. Villalona ya. No venía. ¿El hombre no debe venir? No, no, no venía. No dejó no, no venir, no, no no, no pero Villalona vine, hace un buen trabajo. Yo vine bien Una no Un a Villalona, a la Hace porque... aparición física. Pero, pero Villalona... Villalona muchachos un bueno. ¿Por qué es que es N. Sino... Eh? Atención, N. a las estrellas. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay. ay. ay. No, no, yo me quillo, yo me quillo rápido. <risa> ah, eso no es lo que dije. Oh, sí. <risa> Oye...